Bien, pues aquí estamos otra vez, ahora con el módulo 2, hablaremos de notaciones, de conjuntos y de elementos. Como ya recordé en la introducción de este curso, uno de los problemas con el que se encuentran los estudiantes los primeros días de clase, las primeras semanas de clase, es que se enfrentan a un conjunto de notaciones que a veces resultan casi crípticas y eso les eh, eh, se traduce en una dificultad eh, añadida, porque claro, si uno empieza a ver letras griegas, alfa, beta, gamma, epsilon, delta, eh, fi, más letras griegas, el pertenece, el no pertenece, la inclusión, el sumatorio, la unión, el existe, el para todo, el productorio, la fi, la ro, etcétera, y venga, y más, y más notaciones, los racionales, los reales, el alef sub cero, incluso letras eh, del alfabeto hebreo, el nabla, el delta, etcétera, y más, y más, y más, pues es lógico que al final, pues esté bastante, bastante perdido. Porque ya digo, hay letras mayúsculas y minúsculas, algunas se utilizan para unas cosas, otras para otras, hay letras escritas al revés, hay subíndices y superíndices, hay letras del alfabeto griego, incluso algunas del hebreo, al final no hay más remedio que eh, pedir auxilio. ¡Socorro! Pero tranquilos, no son más que simples notaciones, son abreviaturas de conceptos, que es mejor escribir en forma condensada. Los matemáticos lo que hacemos es trabajar precisamente con abstracciones, con conceptos. Si tuviéramos que escribir cada vez un tres renglones para denotar de o para hablar de una cosa determinada, pues al final saldrían unos escritos exageradamente largos. Para eso utilizamos estas abreviaciones y, y estos símbolos. Símbolos que a difícil, pues es difícil asimilar, estas notaciones es difícil asimilar, solo se asimilan después de trabajar con ellas y eh, escribir y reescribir muchas veces lo que quieren decir. En las notas que acompañan este curso os encont podéis encontrar una lista con los símbolos más usuales y con sus nombres. Muchos de ellos, tened cuidado porque tienen significado diferente según el contexto con el que se esté, eh, con el que se esté trabajando. Pero recordad sobre todo que una buena notación a los matemáticos nos facilita mucho las cosas porque nos eh, acelera la manera de pensar y la manera de deducir y de realizar luego las demostraciones. En este módulo veremos algunas notaciones relacionadas fundamentalmente con conjuntos y con intervalos de la recta, de la recta real. Así que, por lo tanto, no os asustéis con esto de las notaciones, vamos a ver solo unas pocas eh, ya digo que para asimilarlas lo que hay que hacer es trabajar pero por lo menos a partir de ahora ya no tendrían por qué asustaros. Adelante.